Eso, córrela, tú llévala No mames, como el fútbol canadiense Tienes que ir, si eres tantito Ahí papi, tienes la velocidad para llegar Ciérrate, no, no tienes hombre, le ayudas en el rápido de eso Y agaja, pum, eso es Álvaro Castilla está al lado de él Rivera, número 22. Maneli Cáceres, número 24. José Fabio Cáceres, número 25. Emiliano Rubio Silva, número 27. Simulano Fernández, número 22. Rodrigo Alejandro García, era número 43. Diego Martínez, botón número 45. Señor López Garrido número 56. Emilio número 57. Ricardo, David Ricardo, la Castilla, número haría? ¿Así lo haría? ¿Así casilla haría? ¿Así lo haría? ¿Quién? lo haría? ¿Así lo haría? ¿Así lo haría? ¿Así lo haría? ¿Así lo haría? Ah, no me puedo. Javier Álvarez Encarnación. Álvarez Encarnación Carnación 68. Sí, si viene Roberto. Buenas tardes, que se podría llevar de Messi. Buenas tardes. Dick Joanandro casi 74. Buenas tardes. La Herrera Manuel Rodrigo 75 Buenas tardes, Maximiliano Franco Vargas 77. Creo mi cama está pintada. Buenas tardes, Sergio, en la cancha. Adrián, Andrés Cámara Trujillo, Buenas tardes, Santiago Ignacio Padilla Horizonte 9. Gracias. 33 35. Otra vez en línea rápido, otra vez en línea. Otro balón, otro balón. Hola, Dios. Listos, todos listos. Dale, otra, otra, otra, otra. Esos centros, esos centros. Seguro, güey, seguro, seguro, seguro. la Dale, dale, dale, dale, dale. ¡Listos, son, listos! Otra vez el centro. Una más, una más, una más, una más. O sea, el ¡Balón! balón, balón, balón. Stop. balón. Stop. Centro, el centro. ¡Listos, todos listos! Y una así de batada! su trip y de Y el lado paso, ¿ok? ¡Vámonos! Este, base kick, centro. ¡Clares! ¡Se lista, coach! ¡Woo! ¡Máqueles! ¡Cerrados! ¡Cerrados! derecha, en izquierda! ¿Ok? ¡Matea a Fernando! Empezamos señores! ¡Venga! Quedan los ojos no solamente a los linches, tengo un chingo de guerreros. tengo gente que no se rinde. No me importa si te tienes que arrastrar, pero sigues adelante, ¿te quedó claro? Vamos a salir como lo que somos, un equipo, una familia. ¿Quién está conmigo? ¿Quién está conmigo? ¡Yo! ¡Vámonos, ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Un, tres! Este, este encuentro, Leones-Cuernavaca versus Linces-Cuernavaca tenemos de capitán el número 7, 6, 8 y 77 del equipo de Leones en este primer juego de, de la temporada Y llamar el candelabro A punto de iniciar este encuentro Este primer partido de la temporada El equipo que recibe es el equipo visitante ¡Vámonos! Comienza el partido La toma el número 81 Equipo de lince. Me, me parece que es en la yarda 25 Entra el equipo de linces para la primera jugada de este encuentro. <risa> dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Coreback número 18. Vamos, vamos, chavos! Ya hay un pañuelo en la primera jugada. No logra avanzar mucho. queremos a ver ¿Qué dicen los oficiales? Parece que es sí Español ofensivo. Leones no los Sí, si es en contra del hijo. Porque Leones no lo dejará. Y lo no van y lo no van y lo no van a repetir. Y lo no van y lo no van y lo no van a repetir. ¡Fensiva! ¡Sefensiva! Sacaron, me parece, al tacli al garra derecho entra el guard del 79 va por una carrera por el centro con el foreback me parece y... sigue siendo prim primera ¿no? con un avance de un... unas 5 yardas vendrá segundo oportunidad segundo down dobles del lado izquierdo dobles del lado derecho se la dan al corredor entra por el centro y parece que logra tener el primero y 10 el... Tiene el primero y el diez Muevan las cadenas Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Tenemos una formación Trips del lado derecho Coreback esperando indicaciones del coach corredor, corredor con número 23 Se la pichan al corredor Intenta escaparse de algunos tacleos Ya sueltan los pañuelos y es un castigo ofensivo van para atrás se repite la primera oportunidad ahora parece que es primera y 20 por avanzar más o menos dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Saca la jugada, el pase es completo pero es detenido por los defensivos al momento de capturar a Rodolgue vendrá segundo down tenemos tres receptores del lado derecho el 23 que también la hace de corredor se pone del lado derecho entra en la carrera por el centro con el corredor número 22 Parece que tiene un avance de unas dos yardas. Vendrá tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Dos receptores del lado izquierdo, dos del lado derecho. Tercera y once yardas por avanzar. Lanza el pase y es completo con el número 22. Siga moviendo las piernas. Un balón suelto pero aún así creo que la recupera el la tiene la sigue teniendo el equipo de Vince, Aunque el balón suelto a ver esperemos a ver qué indican los oficiales sí, se quedan en la yarda 25 10 yardas por avanzar Grif del lado derecho Sacan la jugada, es una carrera por el centro Pero los defensivos entran al momento No permiten mucho avance Vendrá segundo down Y parece que nueve yardas por avanzar entran los defensivos, danse el pase y es completo. Parece que touchdown hay un castigo. Parece que es después de capturar la pelota. de Lince. punto extra y extra y es. Bueno, abren el marcador el marcador. marcador Corravaca. Marcador 7 puntos Lincias Cuernavaca 0 puntos Leones Cuernavaca Van a patear desde la yarda 15 El jugador que va a patear Tiene el número 27 ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! Bien! Bien! Bien! Tiene el número 88 Ya pasa la 40 ¡Sí! ¡Sí! ¡Sí! Se queda cerca de esa zona Una muy buena Posición de campo Para la primera jugada De Leones Entra a la ofensiva Entra la ofensiva de Leones para intentar igualar el marcador. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Desde la yarda 45. Movimiento del número 81. Lace personal el coreback número 7. Entra segundo dado. Segunda y cinco por avanzar. Hay un tiempo fuera pedido por el equipo de Leones. Segunda oportunidad y cinco yardos por avanzar. se Termina siendo personal el coreback Rompe algunos tacleos Sigue moviendo las piernas Y parece que se queda cerca de llegar al primero y diez No, tiene el primero y diez ¡Muevan las cadenas! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Tenemos dos receptores del lado derecho Un jugador Jugador número 88 de... Corredor, pero entra fuerte El defensivo número 47 Parece que no permite Mucho avance, vendrá segundo lado. Segundo 10 por avanzar Misma formación Ahora el cerrado Del lado izquierdo Lanza pase Nos queda muy alto Y no Queda completarlo da tercer Tercero y las mismas 10 yardas por avanzar. Tenemos tres receptores del lado derecho y un cerrado. De tal manera será cuarta oportunidad largo para avanzar. Cuarta oportunidad entran los equipos especiales. Una patada. Corta. Ya tocó la balón. Pero Leones Sigue teniendo la posición Leones Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Sacan la jugada con su corredor Un muy buen avance Parece que se queda casi a Una yarda De tener el primer y Segunda y una yarda por avanzar Estamos en la yarda 20 Dos receptores del lado derecho Sacan la jugada y el... se le queda alto Vendrá tercera. tercera Tercera y solo una yarda por avanzar Tenemos trips del lado derecho Y un receptor un cerrado También del mismo lado Pases completos. Y tienen el primero y diez. Muevan las cadenas. Primera oportunidad. Diez yardas por avanzar. Dos receptores del lado izquierdo. Se la dan al corredor y entran los defensivos. y No permiten ningún avance. Tendrá segundo down. ¡Vamos Misma formación. Segunda y 11 yardas por avanzar. Rola el coreback, lanza el pase y es incompleto. Sale del terreno de juego, vendrá tercero. Vamos, tres, vamos cinco, tres, tres, tres. Con esta jugada damos inicio al segundo cuarto. Yeah, Tercer down. Las rimas, diez yardas por avanzar, lance pasos, coche y es touchdown. Yeah. Touchdown. Launer por la vaca. Yeah. En el intento de gol de campo. Es... Buena, empate el marcador. Además, marcador actual, 7 puntos, Leones, Cuernavaca, 7 puntos, Linces, Cuernavaca. Marcador pleito Sacan la patada, una patada corta. Que quedan en la yarda 35 Entra el equipo de Linces Cuernavaca primera oportunidad, 10 yardas por avanzar sale la jugada con su corredor por el centro Rompe las tacleadas y tiene el primero y 10. Gran carrera del número 22. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar, trip del lado derecho. Entra la defensiva y taclea atrás de la línea de golpeo. Gran trabajo del número 77 y el número 22. Número 77, me parece que se llama Franco y el 22. Nombre 8. Segundo Segunda oportunidad y 15 yardas por avanzar. Dos receptores del lado izquierdo, dos receptores del lado derecho. Lanza el pase y es completo con el 88. Pero llega el defensivo a taclar y no permite más yardas. En la tercera. 11 Hay un pañuelo en el terreno de juego <ríe> Se, en contra. Se repite el tercer down Hay formación de del lado derecho Un cerrado del lado izquierdo Lance el pase, va el número 81 y le quedó un poco adelantado. También tenía el defensivo pegado. tendrá cuarto down. Cuarto down entran los equipos especiales. Cuarto y largo por avanzar. Y entran en la yarda 15 Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Es una carrera por el centro Y parece que tiene el primer en 10 Gran carrera, del número 24 Y a la, la línea ofensiva que abrió el hueco Muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. O Sale La jugada ahora la hace personal el coreback. Tiene muy buena posición de campo. Muy buen avance. Cerca de unas 7 7 8 yardas. cada segundo segundo down. Por avanzar, sale la jugada, se la dan a su corredor. Se vuelve a abrir el hueco y tiene el primer y diez. Prueba las cadenas. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Misma formación. Ahora el corredor del lado izquierdo entra el defensivo. Se le intenta quitar el coreback. Entra con hambre y lo taclea atrás de la línea de golpeo. Número 53. Número 53 y el 3 me parece que son los que hacen la tacleada. Segunda y largo por avanzar. Segundo down y son ahora cerca de 20 yardas por avanzar. Dobles del lado derecho. Encerrado. De lado, de mis lados Pases completo. Tienen muy buen avance, será tercera. Buen avance de la jugada pasada. Recuperaron buenas yardas. Ahora es tercera y 10 yardas por avanzar. Tenemos cuatro receptores del lado derecho, uno del lado izquierdo. Sale la jugada, lanza el pase, tiene al hombre y parece que es pase completo. Primera y gol, sacan la jugada Entran por el centro y tiene un muy buen avance Acaban de pedir un tiempo fuera Parece que es el segundo tiempo fuera De un vaca el equipo local Segunda y gol Segunda y cinco por avanzar Acá en la jugada lanza el pase y es incompleto. En la tercera, parece que hay un pañuelo, y un castigo. Pero vamos a ver qué indican los oficiales. y parece que fue en contra de leones cuernavaca se va a repetir segundo segunda y gol ahora es segunda y 10 por avanzar tenemos cuatro receptores del lado derecho uno del lado izquierdo lanza el pase y es un completo Tercero y gol Misma formación Tercer down Tercero y gol Es fácil, completo con el número 4 sigue los bloqueos y a Touchdown Touchdown, Leones, vaca Se ponen arriba en el marcador Van a intentar hacer el, el jugada de dos puntos. Ya indicó el oficial que parece que, queda, que le restan también dos minutos al juego. Lanza el pase y ya. El es 15 puntos para el equipo local. León es Cuernavaca, 7 puntos linces. Aquí en el número 81. Ya pasa. Parece que llega a la yarda 47. Yarda 37, me parece. Entrará el equipo de Linces. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Trips del lado derecho. Sacan la jugada por su, con su corredor su, por el centro. Un avance, me parece que son unas 4 o 5 yardas del segundo lado Segunda y 6 yardas por avanzar. Su corredor, y está por el 99, que no permite avanzar más garras. <muchas> Cerda un doble del lado izquierdo, doble del lado derecho, saca la jugada, lanza pase al número 23, es incompleto, tenía el balón en sus manos y se le fue. Cuarto down. Cuarta oportunidad, parece que entran los equipos especiales. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Cuatro receptores del lado derecho. Tres receptores y un cerrado. Lanzan pase al número 82 pero el pase sale fuera del terreno de juego, vendrá segundo lado. Sacan la jugada. un suelto! Parece que lo recupera Linces. el Lanza el pase el número 81 Sigue moviendo las piernas También balón suelto Gran trabajo de la defensiva La recupera Cuerda vaca. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar Lanza el pase el número 11 Pero queda muy alto Segundo dado. Segunda oportunidad, unas 10 yardas, pero ahora la hace personal número 7 tiene el primero y 10. Hay un pañuelo en el terreno de juego. Vamos a ver qué indican los oficiales. Parece que va a ser en contra de Leones Cuernavaca. Con esa jugada nos vamos al medio tiempo. Marcador actual, 15 puntos, Leones Cuernavaca. 7 puntos linces. Todo listo para iniciar este tercer cuarto. Marcador actual, 15 puntos. Leones Cuernavaca. 7 puntos linces y que de... No, o sea, no, no, no, que no, el no, no, no, no, que oportunidad 10 yardas por avanzar entre el equipo de leones para esta primera jugada del tercer cuarto tenemos dos receptores del lado derecho La termina siendo personal el coreback pero ya están los defensivos ahí lo taclean me parece que atrás de la línea de golpeo vendrá segundo down segundo down las mismas 10 yardas por avanzar tenemos Trips del lado derecho Sale la jugada, Lance, el pasa al número 88 Sigue los bloqueos, y ¿sí? quiere el primer 10? Nuevas las cadenas Grandes bloqueos tenemos Y el número 88 que supo Seguir los bloqueos Primera y 10 para Leones Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sale la jugada con el corredor Número 24, sigue moviendo las piernas Parece que vuelve a tener Tiene el primero y 10 Muevan las cadenas Gran hueco que abren en, en el lado derecho Me parece que es el número y el Número 63 quienes eh, logran abrir ese hueco. Primera y 10. El primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Debels del lado derecho. ¡Bien! Tiene presión el coreback. Lanza el pase completo con el número de 11. Tiene la la primera y 10. Y hay un pañuelo en el terreno de juego. Y se, queda, se queda muy cerca de tener el. En el toy parece, hay un pañuelo. Esperemos a ver qué indica a los oficiales. Y es en contra de Leones. Primera oportunidad: 10 yardas por avanzar. Cuatro receptores del lado derecho inician desde. Cerca de la yarda 25, lanza el pase. Es incompleto, pero hay un castigo. Ah, es completo, que Es pase completo. No manches, pero hay un holding defensivo. No, el otro. Nosotros vamos a cachar. no, no, no! no! La base, la base. El gol para el Leones, Cuernavaca Dos receptores del lado izquierdo Saca la jugada con el corredor número 24 Sigue moviendo las piernas Y llega a la zona de anotación ¡Oh! Touchdown de Leones, Cuernavaca Se abrió de nuevo el hueco El mismo lado Gran jugada ofensiva Stop down. Hay un pañuelo en el, el terreno de juego. ¡Ah, sí, es que! ¡Castigos de leones! ¿Se va a repetir el intento de conversión? ¿Pero por qué se pone la línea allá? Es una jugada especial. Lanza el pase ¡Sí! y es. Es completo. La conversión es buena. Tiene la patada de Kikov. El marcador actual es 23 puntos. Leones Cuernavaca, 7 puntos. Linces. ¡Vamos el balón! balón! el balón! ¡Vamos balón! ¡Qué buena patada! Aquí en el número 81. ¡Vamos a ver! ¡Vamos los bloqueos ¡Vamos a Aún así tiene muy buena posición de campo. Cerca de la yarda 40. Cruz del lado derecho. Se la dan al corredor número 22. Son un par de yardas. Vendrá segundo down. Hay un castigo en el terreno de juego. Parece que es en contra del de equipo visitante. Primera, se repite la primera oportunidad. Ahora es primera y largo, primera y quince. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Se la jugada, lance el pase y es... es. completo el pase, pero llega el defensivo al momento al taqueo. No permite más avance, vendrá segundo down. Segundo y largo por avanzar Trips del lado izquierdo Sale la jugada con el corredor No va a haber más avance Vendrá tercer down Parece que el avance fue de unas Cuatro... Cuatro yardas me parece la tercera oportunidad. Tercera oportunidad. Dos yardas por avanzar. Trip del lado derecho. Lanza el pase. No hay nada. Una cuarta oportunidad. Entra los equipos especiales. Cuarta oportunidad El centro un poco alto La termina siendo personal El número 38 Ya están los defensivos ¡Cuchachos, ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¡Cuidado! ¿A dónde vas? Leones en La yarda 45 Inician no, no, no, no, no. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar no, no, no, no, no. Primera oportunidad 10 yardas por avanzar ¡Lanza el pase y es completo con el número 4! Con el primero y es y mucho más. Sigue moviendo las piernas. Parece que también tiraron al oficial. Desprimar el gol. Se quedan muy cerca de tener la anotación. Y gol para Leones. En este momento están atendiendo al oficial que parece que la taclearon en la jugada pasada. ¡Ah! Esperemos que se encuentre bien. Uh! Parece que se encuentra bien. Todo listo para seguir con este encuentro. Primera y gol. Muy cerca de... Estar en la anotación Tener la anotación Sacan la jugada y es Touchdown escuela Cuernavaca Vuelven a anotar Viene el intento de punto extra el punto extra es bueno, Son uno contra todos, ¿eh? Uno contra toda la tribu, Mira, mira, mira, ¡Eh! chamo. Marcador actual, mira Leones 30 puntos. Linces ¡Eh! 7. Toma el número 81. Sigue los huecos. Hasta crean la yarda 40. Gran ofensiva de Con esta jugada vamos a dar inicio al último cuarto, el cuarto cuarto. Leones lleva en este partido la ventaja muy amplia. La primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Sacan la jugada, entra el número 22. La jugada sale por el centro. Tiene un avance de unas 5 yardas. Entra segundo down. Segundo y cinco por avanzar, Trips del lado derecho Sale la jugada con el corredor Tiene el primero y diez, las cadenas Recibió una saqueada aquí No permitió avanzar más yardas, pero aún así tienen el primero y diez Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Sacan la jugada con el corredor número 22 Tiene un avance de unas 5 yardas Segundo dado Segundo y 5 por avanzar Trips del lado izquierdo Sacan la jugada entre el número 22 y lo saquea pero el corredor no se deja aún así logró avanzar una yarda Era tercero. la tercera down venga. tercera y tres yardas por avanzar saca la jugada sí, pero se encuentra con el muro de defensivos Aún así logra avanzar media yarda. parece que es una media yarda la que logra avanzar. Vendrá cuarta oportunidad. Cuarta oportunidad y cerca de dos yardas por avanzar. Sacan la jugada. Lanza el paso! ¡Por poco es interceptado! ¡Por poco es interceptado por el número 99! Aún así, tiene la posición Leones. cuerno vaca! Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles del lado izquierdo Sacan la jugada y entran los defensivos Y taclan atrás de la línea de golpeo Gran jugada de número 75 Segunda oportunidad Segunda oportunidad, un mascot 13 yardas por avanzar dobles del lado izquierdo Saca la jugada con el número 27 Sigue moviendo las piernas muy buen avance de la ofensiva se quedan cerca de tener el primero y 10 tercer down tercera oportunidad solo una yarda para tener el primero y 10 dobles del lado izquierdo sacan la jugada se la dan al número 27 le queda muy alta, vendrá cuarta oportunidad Cuarta oportunidad, una yarda por avanzar Tenemos tres receptores del lado izquierdo El, 20, el número 24 que es corredor Se pone también como receptor Se la da al número 4 Tienen el primer y 10 Muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar La termina siendo personal el coreback Primero y 10 y muchas más yardas. ¡Win! Yeah. jugada que sorprendió a los defensivos. Llegan hasta la yarda 25. Yeah. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. ¡No, yeah. oh, yeah. Segunda oportunidad y 7 yardas por avanzar Tenemos cuatro receptores del lado derecho Lanza el pase Es completo con el número 11 Mueve las piernas y parece que Y se queda cerca de tener el primero Y 10 es tercera y solo una yarda por avanzar La línea. tercera oportunidad una yarda por avanzar se le da cor al corredor que se abre el hueco y tiene el primero y diez muevan las cadenas ¡Line, ¡Line, primera y gol, sacan la jugada rola el coreback por el lado izquierdo el pase queda muy alto será segunda, segunda oportunidad Segunda oportunidad. ¡Otro día! Segundo y gol. O sea, la jugada parece que la termina haciendo personal el coreback. Tercer down. Tercera y gol. Sacan la jugada, parece que va a ser personal el coreback Tiene el touchdown Vuelven a anotar Leones Cuernavaca Touchdown de Leones Van a intentar hacer la conversión de dos puntos Marcador actual, 38 puntos Leones Cuernavaca, 7 puntos Vinces. Marcador Play Pro. ¿Para, para, para, para? Primera oportunidad, oportunidad, yardas por avanzar dobles dobles lado derecho Cerrado del lado izquierdo, se la dan al corredor. Va por el centro, cierran los huecos. El número 88 lo taclea, le da un abrazo y lo carga. Segundo down. Segunda y nueve por avanzar. Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho. Saca la jugada. Lanza el pase al corredor número 22. Y parece que se queda cerca del de primero y diez 10. No tiene si el primer y 10. Mueva las cadenas. Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar. Trip del lado derecho. Un receptor del lado izquierdo la lana al corredor, 22 pero entra el número 0, taclea atrás de la línea de golpeo gran jugada defensiva que supo leerla Jalel me parece segundo y 15 yardas por avanzar, dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho sacan la jugada lanza el pase y es marcador actual 44 puntos Leones Cuernavaca Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Los oficiales indican que le restan 2 minutos a este juego Dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho Van un por una carrera por el centro Avanzaron un par de yardas, vendrá segundo down Trips del lado derecho, segunda oportunidad 7 yardas por avanzar Se la dan al corredor, va por el centro Se abre el hueco y parece que tiene el primero y 10. Muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Así que tienen el primero y 10. muevan las cadenas Primera oportunidad, 10 yardas por avanzar Dobles de lado del lado izquierdo lado derecho pero parece que hay un castigo va a ser no sé si va a ser defensivo por el va a ser defensivo parece que lo agarró del casco lo agarró de la máscara el, el defensivo primera oportunidad 10 yardas por avanzar después del castigo inician en la yarda 30 dobles del lado izquierdo, dobles del lado derecho, sacan la jugada, la hace personal el coreback, se encuentran los defensivos, parece que avanza nada más una yarda. Con esta jugada termina este encuentro. El marcador es de 44 puntos Leones Cuernavaca, 7 puntos Linces. El equipo local arrasando en su primer encuentro. Yo yo yo